Hola, fiferos, yo soy Cerecero y en esta ocasión tendremos nuestro primer video de Food 15 con el nuevo FIFA 15 que está increíble. Y para que inicien su foot les vamos a dar un tip increíble. Y esto es para que lleven equipaciones clásicas gratis a su Food y más características. Así que chequen cómo se hace esto. Esto es muy, muy fácil. Lo primero que tienen que hacer es en su pantalla inicial ir a la parte de catálogo. El catálogo de EA Sports Football Club va a incluir celebraciones, balones, tacos y las equipaciones, pero lo que está increíble es que las equipaciones en cuanto las adquieren se pasan inmediatamente a su equipo de FUT en el juego, totalmente gratis, únicamente pagan con estos eh, puntos de habilidad que adquieres ya sea ganando partidos o eh, haciendo algunos retos o terminando los torneos, pero son gratis, no les va a costar ni una sola moneda ni ningún FIFA Point adquirir esto. Tanto los balones como las playeras clásicas son gratis y automáticamente se pasan a su foot. ¿Ven estas playeras? Aquí las, la abeja, las abejas negras de Leo Ben Hacker sacaron ahí con, con el América, una playera asquerosa ahí de los Pumas. <risa> ¿No es cierto? Pero aquí hay muchos, muchos tipos de equipaciones, ya sea desde. ¿Ven este balón? Por ejemplo, este balón rosa es precioso, yo lo tengo en mi equipo de foot. Hay equipaciones hasta, hasta internacionales. Aquí está la de Estados Unidos. Por ahí también anda la de Alemania, que está increíble. Es una playera súper, súper clásica. Todo esto, obviamente, las celebraciones también las pueden ocupar en todas las partes del juego. Pero, por ejemplo, ven esta playera de la Juventus con la estrella a los lados. Me parece que con esa ganaron la Champions al Ajax. Ahí metió un gol de Ipiero. No recuerdo muy bien, por favor, díganme si no lo no estoy diciendo bien. También esas equipaciones están increíbles. Ahí la del PSG, Saint Germain. Eso es una parte. Y ahora, si se van a la sección de Ultimate Team, van a tener también cosas increíbles. Ya ven ya la nueva característica de jugadores a préstamo Pues bien, aquí hay jugadores increíbles a préstamo que ustedes pueden liberar inmediatamente Pagando con sus puntos de experiencia y les van a aparecer directamente en, el, en, su, en su sala de foot También hay otras características como por ejemplo agregar eh, eh, más, más opciones a su lista de transferencia Aquí te aparece 30, este, 30 más jugadores a la lista de transferencia Hay jugadores increíbles en, en este caso también pueden eh, también aplicar para monedas. Las monedas están padrísimas porque si ustedes las adquieren aquí, por ejemplo, hay unas que son de 1000 por 15 partidos. Cada partido que ustedes terminen les van a dar 1000 monedas para que genere su partido durante 10 juegos. Entonces realmente para poder empezar en su fut es una opción que sí hay que considerar porque te puede ayudar muchísimo a adquirir monedas de manera más rápida. Aquí está James Rodríguez, el colombianito parce. Un jugadorazo que ya está destapando con el Real Madrid Gareth Bale, que aquí es rarísimo Porque si se fijan, Gareth Bale les cuesta más barato Que adquirir a Lewandowski eso es un punto a notar Y bien, cuando entran a su foot Ahí van a ver todo el Arsenal Vean qué hermosura del Boca Juniors Del San Lorenzo, del River Play, boludo Ahí del Wolf, del wolfstein La de Leo ben hacker del, del Derby County Ahí van a ver todas sus equipaciones ¡Guácala, guácala! Ahí van a ver todas sus equipaciones De foot de, para, sus, para sus equipos de fútbol ahí están los balones. Ahí está el Fibernova. Y todo va a estar disponible para ustedes. Pues bien, ahora sí que a estrenar equipaciones, fiferos. Y ya lo saben, poniéndose la de la América, la de las abejas negras, la del joven hacker. FIFA la vida.